Eh, hola qué tal buenos días eh, vídeo ayer dos vídeos hoy prometo que durará menos de 90 segundos agustín acabo de ver tu vídeo estoy contigo cuenta con mi pequeña espada este mensaje es para cualquier persona que vea este vídeo si tienes cuenta en youtube eres youtuber si eres youtuber puedes subir vídeos si puedes subir vídeos yo te recomendaría te rogaría encarecidamente. Que si puedes en un ratito hazte un vídeo de algún producto que tengas que has pagado con tu dinero que conoces que sabes los pros los contra que recomendarías que quemarías en la plaza pública porque yo voy a hacerlo a partir de ahora porque ya estoy harto ya estoy harto porque este vídeo como otros que ya lo hemos estado comentando en el canal de cero engaños con Agustín de alguien como Topes de Gama, que lleva años eh, años en el negocio, porque es la verdad, lleva años en el negocio, desde Android for All, bla, bla, bla. Se supone que manejan esa marca, se supone que manejan Android, se supone que deberían saber cómo funciona ese teléfono para hacer lo que dicen que no hace. Entonces, amigo mío, hazte un vídeo, hazte un vídeo porque eres youtuber. Aunque te vean 10 personas, puedes ayudar a 10 personas a no cometer un fallo o a comprarlo. Algo que sea bueno, que tú consideres que está bien. Un saludo y chao, chao.